Una señora francesa, leyendo una novela romántica, no pudo acabar la lectura de un capítulo en que dos enamorados se decían ternezas, y arrojó el libro diciendo, Tanto hablar estando solos, ¿qué diablos esperan? Cuenta Anónimo en Los titanes del ingenio.